8 ventajas de las casas ecológicas prefabricadas. 5. Calidad y durabilidad. La durabilidad de las casas ecológicas prefabricadas se debe a su diseño y construcción de alta calidad. Están construidas con materiales resistentes a la humedad, el moho y los insectos, lo que garantiza que la casa permanecerá en buenas condiciones durante muchos años. Además, los procesos de construcción en fábrica aseguran que las casas ecológicas prefabricadas estén construidas con una precisión y calidad superiores a las casas construidas en el lugar. Además de ser duraderas, las casas ecológicas prefabricadas también son más eficientes en términos de energía y recursos. Están diseñadas para minimizar el consumo de energía y recursos durante su construcción y uso, lo que las hace más sostenibles a largo plazo.